Hola, mi nombre es Xie Bastida y yo tengo 17 años. Yo soy originaria de México, de San Pedro Tultepec. Y en 2015 mi comunidad fue inundada por lluvia. Y por eso mi familia y yo nos tuvimos que mover a Nueva York. Y cuando llegué aquí me di cuenta que la crisis climática te persigue a todos los lugares a los que vayas. Entonces tenemos que actuar y decir, no vamos a dejar que, que te apropies de nuestro futuro. Entonces, por eso soy una activista climática. Al llegar a Nueva York, usted pudo ver los efectos del huracán Sandy. Hablé sobre su experiencia de México a Nueva York. Cuando vine a Nueva York, vi cómo el huracán Sandy había afectado las comunidades aquí y me di cuenta de que la crisis climática te persigue a todos lados a los que vayas y no va a discriminar a quien afecta, solamente va a pasar en todo el mundo. Entonces por eso es muy importante para mí que uh, actuemos y que hagamos algo y que esto es sobre nuestra generación y cómo vamos a crecer y en qué mundo vamos a crecer. Y necesitamos que ustedes nos sean parte de nuestro, de nuestro movimiento porque es, esto es sobre el presente de nuestras comunidades y el futuro de las personas jóvenes.